Hoy un tutorial en el cual vamos a, a echarle líquido a nuestras ruedas. ¿Por qué? Porque bueno, yo las tengo pinchadas. Tenerlas pinchadas y no tener líquido, pues pierdo aire. Entonces esto lo hago para ayudaros a que vosotros mismos cuidéis vuestra propia burra. Entonces, nada, eh, os voy a explicar un poquito pues, el tema... Yo me he comprado... Eh, este y diréis, en directo, porque te has comprado ese? porque antes me compraba este me lo he comprado en el de Caldón ¿por qué? porque es el único centro que está abierto y el único centro donde puedo conseguirlo hoy domingo, ya que mañana quiero eh, salir con la bicicleta pues, por aquí por mi ciudad y diréis, ¿por qué te has comprado este? porque antes me compraba el Victoria el marca Victoria eh, este son 500 mililitros, o sea, medio litro y el Victoria son 250 milímetros el Victoria vale 11 y pico creo que eran o 12 euros y este 9,90 y bueno, pues quiero probarlo es marca Between y supongo que sellar tiene que sellar igual, o sea que tiene que dar buen resultado ahora lo iremos viendo vale otra cosa por la que me he decantado por este y no por el Victoria porque el Victoria las dos veces que lo he comprado eh, siempre me ha sobrado un resto y el envase el, el, el tapón creo que no cerraba bien ¿no? y entonces le entraba aire y el, lo que, que me quedaba siempre se me estropeaba entonces creo que este bote es más práctico el tapón es más hermético y creo que este líquido se puede aprovechar más que el, que el de la marca Victoria eh, aquí Aquí os pondré ahora después el, el, la marca Victoria. Os voy a explicar un poco el tema de, de, de echarle líquido a las ruedas. A ver, cuando tú tubelizas tus ruedas, la primera vez que echas líquido, eh, siempre tienes que echar un poquito más, ¿vale? Para que la rueda se totalmente y tal, ¿no? Se supone que a los tres meses, en, en, en verano tres meses, o incluso menos según el calor que haga y según qué zona estés, y en invierno seis meses o por ahí, tienes que volver a recargar. Entonces, eh, os voy a explicar una cosa. Cuando echáis la primera vez, cuando tenéis que volver a recargar, no hace falta desmontar un flanco, ¿vale? Desde la misma válvula se echa. ¿Por qué? Porque si desmontáis un, fla un flanco, eh, la capa que hay, porque hay, ver, aunque no tenéis líquido, hay una capa como de látex, esa capa que os, os ayuda a, a no tener filtraciones de aire, si abrimos un flanco, lo que hacemos es que esa, esa capa la rompemos. Lo que hacemos con el nuevo líquido cuando lo echamos por la válvula es que los poros que tengan ese látex los vuelva a sellar. ¿vale? Entonces, esto eh, podéis hacerlo tantas veces como queráis así. Pero bueno, yo supongo, yo, yo recomiendo que a las tres a, a los tres cambios de líquido sí que habría que ver, abrir la llanta, eh, la cubierta, abrirla de nuevo, limpiarla bien porque el látex va haciéndose, hay algunos que crean pegotes, vale, hay ciertos eh, líquidos que crean como bolas, crea un cierto peso y bueno, yo para mí no es recomendable. Entonces yo al, al que hace tres cambios de aceite, de aceite, perdón, de líquido, abro un flanco limpia cubierta, vuelvo a cerrarla y vuelvo a echarle líquido otra vez un poquito más de la cuenta, ¿vale? Lo digo para que os quede claro y bueno, y el que quiera abrir el blanco porque quiere, porque le gusta limpiarla, pues ya es sobre gustos, pero bueno, ahora os explicaré un poco cómo se hace, ¿vale? Bueno, ¿qué nos haría falta? Bueno, pues nos haría falta esta pieza que son un... afloja válvulas finas, ¿vale? Estrechas y una jeringa de bueno yo de mm. veinte ¿Vale? milímetros bueno, vamos a echar 60 o 80 a cada rueda pues bueno cuatro veces. cuatro veces y echamos vale bueno empezamos eh, pido perdón por, porque bueno estoy grabando en el trastero no tengo otro espacio porque arriba en casa no me deja la mujer evidentemente entonces, bueno, quitamos el tapón y en este caso quitamos todo el aire. ¿Vale? La rueda de atrás la llevo pinchada porque este fin de semana salí con ella, le di aire y bueno, ahora mira, no quita aire, pero bueno, se sabe, se sabe que está pinchada. Vale. Este proceso es muy fácil de hacer, ¿vale? Vale, esta pieza a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque está comida. Está comida. Entonces, necesito una nueva pieza. Entonces, vamos a ver por okay. qué. Bueno, aflojamos la válvula. Si no tenéis la pieza con, con este, este, esta pinza, se puede también. ¿Vale? Aflojar. que este es esto el, el, el obús si tiene látex quitarlo porque porque si no luego a la hora de darle aire os va a costar más siempre con cuidado Joderlo, ¿vale? Bueno, damos el líquido y veremos el resultado. Vale, directamente voy a coger de ahí. y me llevo 50 vale Entonces, con esta carga voy a meter 75 porque bueno estamos en verano estamos en verano y va a venir mejor de aquí le voy a meter lo que son 25 12 y medio vale por ahí exacto Y ahora diréis, en ¿y lo que te sobra que vas a hacer? Pues ahora lo que me sobra, se lo meto a la delantera y así sé que tengo que meterle dos cargas enteras. Y ahora lo mismo. Cogemos otra jeringa, vale, esta que tengo, que bueno, lleva algo de grasa y la ponemos y le metemos aire. ¿Por qué haces eso? Pues bueno, pues eso es para que el, el ogún nos, nos coja, nos imprende de látex y luego en un futuro tengamos que quitarlo y nos cueste más de la cuenta. unas vueltas y vamos con la otra rueda vamos con la delantera esta tiene más aire entonces se supone bueno que no está pinchada pero de todas formas por seguridad le va a meter lo mismo vamos el aire Proceso. Revisamos que esté bien, que no tenga aquí lates y es mejor. con esta jeringa para que el ojo no coja no se quede pegado y volvemos a poner el agua Bueno, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo echar el líquido. Es una cosa fácil, simple, tampoco necesita mucha historia. Deciros que, bueno, apoyar este vídeo con like, compartir, para que la gente sepa cómo se hace. Y más importante, suscribiros al canal, que es gratis. ¿Nacidos para el enduro?